Son unos hongos con especies sí. y con ajo, como los de la mañana, más o menos. Sí. Y venimos a cenar a un restaurante del hotel, que se llama, luego mi acordeón, ah no, este no es mi acordeón del hotel. Déjenme, encuentro mi acordeón porque aquí los nombres en India no están tan fáciles. Y si sí les quiero decir bien que se llama Jahat niwas restaurante y eh, Este es un hotel y tiene el restaurante. El hotel está bien bonito, está muy padre, todo está de blanco y además hay este, las personas que, que te atienden en el hotel o que te reciben, traen turbante y, y trajes este típicos. ¿sí? Y, y sus verpes aquí. Así, y traen barba. Ajá, está bien padre. Pero si podemos les tomamos video. Todo el hotel tiene unas decoraciones, así unas flores, como la de nuestro, pero este todavía está más grande, mucho más grande este hotel. Y tiene una terraza y, y la vista que tiene es al, al lago y al hotel carísimo que ahí está ahí. Nos dieron esta mesa con vista al lago. Y vamos a ver qué tal está la comida, pero vean, esa es la vista que tenemos. Ese es un hotel que antes era un palacio ¿Mm -hmm? y se convirtió en hotel y es un hotel muy exclusivo. Es uno de los más exclusivos ya del mundo, listas. según. Sí. Que para llegar ahí eh, tienes que llegar solo, o sea, para conocerlo solo tienes que estar hospedado. No hay forma de conocerlo más que hospedándote. Y las habitaciones... Pues van creo que desde los 60 euros la noche. hace ah, no crean! No. <risa> la Mari, 60 euros. ¿Y por qué no, me, no nos quedamos ahí? ¿Por qué estamos acá y no allá? Ah. <risa> no, ah, es bastante caro. No me acuerdo bien las... las pero era una, era una cosa exagerada los precios, los costos. 1.500 dólares, una cosa así la noche. Las más, las más baratitas. No, no me acuerdo. Pero una cosa muy cara. Ya nos trajeron la cena... Eh, yo pedí unos eh, hongos eh, por más uh -huh. en la luz son unos hongos con especies uh -huh. y con ajo como los de la mañana más o menos ya nos volvemos medio vegetarianos <risa> y yo eh, pedí una pasta unos, con pollo noodles con pollo Sí. Bastante, bastante bueno Ya curry hoy en la noche, ya no quise muy curry muy me, bueno. estoy, me, la estoy, me la estoy llevando tranquila con el curry No queremos y problemas el pan. Uh -huh. Es como una tortilla Como tortilla árabe, más o menos uh -huh. Sí, bien uh -huh. infladita, bien rica Y esa es, que es nuestra comida Ya terminamos de comer Y pedimos un masala Vamos a ver Si es como los que hemos tomado allá en México Con chez Así ah, es con, con lechita oh. Sí, creo que sí es el más a la que conocemos Creo que sí no nos cuentearon a ver, pues, Esperen, parece chocolate Acá Aquí se ve Está bueno, nada más un poco caliente y más concentrado que el de México. Pero bien, está rico. Bueno, les seguimos reportando desde Udaipur. La verdad que está bien bonito el, el pueblito. Está bien padre. Súper bonito. Se si lo recomendamos. Si sí tienen razón eso de que fue catalogada como una de las mejores ciudades. Además, las calles están así como... Son muy chiquitas, con callejones. Como con callejones, este, pero todos pintados de blanco. O sea, bien para el cuadrito. Vamos a hacer un cruzado. Café negro y café con leche. Y pedimos un pan tostado. Y nos dijeron que este era un pan, pancake con Nutrela. Entonces, así de que quién sabe qué será.